veamos primer lugar o primero lugar mmm... ¿cómo se dice? <risa> Hola amigos de Español Real bienvenidos a mi nuevo video soy Martín de Español Real y en este sitio vas a aprender hablar español de manera auténtica y divertida. Mi misión es ayudarte a pasar de un estado de comprensión a un estado de expresión. En este sitio comparto videos como este, editados, y videos en directo. Así que si es la primera vez que me ves o me escuchas, considera suscribirte a mi canal en YouTube y al sitio Facebook de español real para no perderte todos los videos de cada semana. Bueno, el objetivo de este video es ayudarte a diferenciar la palabra primer y la palabra primero. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Primer y primero. ¿Cuándo utilizar primer? o primero, así que he decidido realizar este vídeo para ayudarte a resolver esta duda. Bueno para comenzar quiero decirte que primer y primero quieren decir lo mismo, es decir se refieren a lo mismo, se refieren a que una cosa precede a las demás, puede ser algo puede ser eh, una cosa, una persona o algún objeto es por ello que muchas personas como tú muchos hispanohablantes se confunden comencemos con la palabra primer bueno primer es la forma apocopada de primero ¿qué quiere decir apocopada? bueno quiere simplemente decir que se suprime el sonido final de una palabra o de un vocablo es decir se le quita la última eh, letra en este caso la última vocal así que primer proviene de primero se le ha suprimido se le ha quitado la letra O ahora primer reemplaza a primero cuando antecede a un sustantivo masculino y singular por ejemplo mi primer viaje a los Estados Unidos fue en el año 2000 mi primer automóvil era de color rojo este fue el primer video que realicé en directo así que como puedes notar hispanohablante en todos estos casos se emplea la palabra primer en lugar de primero, vayamos a ver la palabra primero, ahora primero se usa cuando no se cumple la regla que acabo de describir así que en todos esos casos se emplea primero Adicionalmente quiero decirte que también existe la palabra primera que simplemente es la forma femenina de primero y se emplea con sustantivos femeninos Vayamos a los ejemplos Roberto fue siempre el primero en llegar al trabajo María fue siempre la primera de la clase Cristina Kirchner fue la primera mujer que llegó a ser presidente de Argentina ahora te invito a escribir debajo escribe oraciones, ejemplos, frases que te vengan en mente te recuerdo que utilices expresiones, frases hechas, modismos, refranes ya que de este modo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 y con otras personas que puedan beneficiarse de esta valiosa información te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos ñ